chicas de Youtube, se han un nuevo video para el canal de Hockey Crack Hoy en este nuevo video estaré grabando el juego que les he dicho que la meta de 2 likes y volvíamos a grabar un segundo episodio He visto que a la gente le ha gustado y voy a grabar el segundo episodio, ¿vale? Estamos hablando de Ninja Dash, exactamente ese y entonces hoy lo vamos a jugar. Así que bueno, estáis preparados para jugar y para vencer al jefe, ¿vale? El jefe lo estuve jugando el juego, ¿vale? Porque veía que el, el vídeo no tenía apoyo. Entonces me puse a jugar el juego. Y ahora que sí tiene apoyo el vídeo, y me toca sacar el vídeo, pues ya estoy como dos niveles más adelante. Pero igual vamos a pasarnos al jefe. Y resulta que pensando que había abierto una aplicación dual, fui y vendí todos los objetos que tenía en mi, en mi maldito dash. Así que pues nada chicos, vamos a jugar, espero que no la haya cagado tremendamente. Así que nada, vamos a ello y nos vemos allá. Vale, chicos, otra cosa que no les había dicho. Eh, recuerden que este video quiero que tenga ya 4 likes. No cuatro likes no es más, mucho tres likes para sacar la tercera parte vale espero que los tenga y sigamos adelante vale eh, por cierto eh, ya está ya salió gran y tres vale así que quiero que lo vean ya mismo y recuerden vayan abajo suscríbanse denle like si les ha gustado o si les está gustando lo que están viendo y nos vemos allá vale ahora sí <risas> Vale, bueno chicos, estamos acá de nuevo En el juego, ¿vale? Estamos con lo mismo que habíamos quedado, ¿vale? Eh, íbamos en el nivel 7 Antes de llegar al 8, pero el 7 ya lo pasé Y me da cosa volvérmelo ¡Hala, qué suerte! Bueno, vale, vamos a Historia esto no, todavía. Ajá, habíamos quedado en pasarnos al jefe, ¿vale? El jefe es súper arrecho, ¿vale? Entonces, venga. Bien. Ok. Identifícate, intruso. Devuélvanos el sushi, ninja. Retrocede, intruso, o sufrirás la ira de mis cañones. Ningún cañón podrá con mi flow, ninja. Objetivo de la misión. No puedo recibir daño, ¿vale? Eso es casi imposible. No deslizar también es algo... Casi imposible, pero o sea, es lograble Pero no recibir daño hay que ser un, un Tremendo hacker para no recibir daño vale Y recoger todo el sushi, eso también es una cosa Muy arrecha Pero venga Vale chicos, eh, empezamos Ok, tengo que esquivar Ya perdí un sushi Vale, con no más perder un sushi Esta, a la roja es la que Le tengo que pegar a él Vale, y aquí le tengo que dar lo más rápido que pueda Vale Chicos, esto es un, O sea, muy mala, muy mala idea, ¿vale? O sea, lo de los sushis es algo imposible Y coño, me da... Y, ¡pum! ¿Vale? O sea, me da mucha rabia Que, o sea, no agarrar los sushis Que es algo casi imposible O sea, tiene que mantener el salto siempre Vale Carajo, ya, ya perdí una misión. Ya, ya, ya la perdí. Ya la perdí. ¡Joder! Vale, vale. En esta lo mato, creo. Vale, creo que ahora sí. Ríndete, ta ta ta. De, ya debe estar en Rihu y Jamás lo lograrás. Nunca subestimes a un ninja hambriento. Vale, así que se pasa, ¿vale? Y lo volvió a pasar con... Con cosa A. ¿Cómo se llama? Skill A. Así que me dio... Me, me molesta. Ah, no, con B. porque qué con B? Ah, es que, es que la otra la pasé bien. Vale. Tetsu. Vale. No sé, esta vez sí la tiene La atiné por leches. Bueno, eso es todo. Así que ahora vamos al primer nivel de este... De este nivel Rigen Rob, Rigen, Algo así, ¿no? Eh, vamos a jugar Vale, no sé cuál es la misión A ver si El clan Katsu está en Bip Atacando Ryujin Si unimos nuestras fuerzas Podremos derrotarlos Beep but uh, What? A ver, elimina dos enemigos. Esquiva todos los disparos. Elimina ocho tiradores y recoge 50 monedas. Vale, todas son misiones difíciles. Y más que más en este nivel, porque en este te caes para abajo. Entonces es muy difícil. esquivar un. Y, esqu, y o sea, matar tiradores. Y esquivar flechas es muy difícil. Así que tienes que dejar que te apunten un buen rato y después sí. Vale. Joder, no he completado, no he completado, no las he completado. Elimino ocho tiradores que va todos los disparos. Vale, vale, vale, vale. No lo he logrado, pero bueno. Eh, igual vale la pena. Lo peor del caso es que gasté todos mis diamantes. Porque an por andar jugando, eh, pensando que era otro, otro cosito. fui gasté todos mis diamantes. Es que soy un boludo. Literal Subo de nivel 8 Mi premio Diamantito <risa> Vale eh, Misión Vale Ok Recoge dos pájaros Recoge todos los pájaros, Eliminar 10 tengo No uses tu arma ¿Cómo que no use mi arma si tengo que eliminar 10 pájaros? No entiendo Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí Ya entendí, ya entendí ya entendí. Vale, pero es que esto es imposible mínimo tengo que usar mi arma Literal No puedo, no puedo o sea, quedarme sin usar mi arma Es algo imposible A ver, ¿qué me dice Tengo que recoger pájaros 10 tengo, pero no usar mi arma mi arma la voy a usar eso No vengan a decir que no la voy a usar Porque sí la voy a usar así que eso es mentira Vale Coño Me cago en todo Joder Por qué Me cago Por qué Vale, vamos a intentarlo de nuevo. So, soy un maleta ya. Tanto que no juego el juego que ya. Vale, está súper cagado esto. No entendí. Soy que rechera. Matista, matista, matista. Tarara, tarara. Eh, ¿Ahora qué? Viene el nivel 3, ¿no? Ok, este nivel 2 me dejó sorprendido. Vale, nivel 3. Vale, sí, estoy arrecho. Joder. Lo que me faltaba a ver, No podrás continuar a pie Es hora del metamorfosearse Ya va chicos, esperad esperad un momento ja, Pero maestro, en los entrenamientos nunca logré hacerlo Bien, es que se me ha caído el, los discos he, he, he quitado un tornillo de los de la ruleta Los que pueden ver en el video anterior Le ha cagado Concentra todo tu flow, ninja y libéralo de golpe entramos Formaré en un poderoso dragón ninja Puede que con suerte logre ser un gorrión de cabeza enorme Vaya, eso sí que no lo vi venir Porque un gorrión por, Porque es un gorrión ninja <ríe> El tío con los lentes Bad -dus. Bad -dus. A ver, ocho enemigos Recoger todo el sushi y no reciba daño ¿Cómo que no reciba daño? A ver, tengo que recoger el sushi Y recoger 15 monedas Lo de las monedas es fácil Uh, pulsa la pantalla Vale chicos, ya va Vale, esto es muy difícil ya, Alíneate con los enemigos Para disparar Vale, vale, ya entendí, ya entendí Vale, es muy arrecho Es muy difícil Recoge 15 monedas Recoge todo el sushi, creo que era la otra eh, Vale Vale, ¿qué pasa si recibo daño? No sé, güey Vale, creo que entendí Creo que lo logramos Vale, lo logramos, lo logramos completo Vale, esto me ha sorprendido, de verdad no me lo esperaba O sea, convertirme en pájaro Me imagino que también me tendré que convertir en otras cosas después, más adelante Pero esto es otro nivel ya, que esto es difícil Ser complicado Sudo nivel 9. Mi premio, mi amatito. Nivel 4. Ahora me convierto en pájaro de nuevo Aquí se ve. Sobrevive 35 segundos Elimina 15 enemigos Recoge 50 Recoge todo el... No, qué recho Ah, es que me disparan Ya perdí una misión Vale, es muy difícil, es muy difícil. Vale, se me hace complicadísimo esto. Es muy complicado porque, coño, es arrecho para ganar esto. Algodón, algodón. No, qué caca. Creo que era la del centro del algodón. Vale. Mm. No, me, me da rechera que esto tarda tanto en cargar. Vale, subo nivel a nivel 10. Mi premio, diamantito. <risa> a ver. 5. Recoge todos los pajaritos. No se duerme, recoge 50 monedas. Y recoger los pájaros. Creo que en este sí tengo que ir así. Así. Vale, volvimos a hacer nosotros. Vale. Uf. Hombre. Esto de no recibir daños prácticamente imposible. Vale, lo logré. Ya casi me caía, pero lo logré. Me gusta este baile que hace, el nuevo. Está súper... Súper chulo. Súper, duper chulo. Arcilla. ¿Vale? Vale, chicos, díganme en los comentarios. Porque yo creo que digo mucho vale, vale, vale. Vale a cada rato. Pero es que no se me ocurre otra cosa que decir. subo nivel... para ¿estamos ya en nivel 11? Ya, matito. Vale, no sabía que estábamos en nivel 11, pensaba que íbamos a pasar nivel 10, ¿no? Vale, elimina todos los enemigos. ¿Estás recogiendo ¡Bips! el sushi ninja? Sí, lo he encontrado por el camino. Hay distintos tipos de ¡Bips! rellenarán una cantidad distinta de niños no lo olvides. Y lo mejor de todo es que es gratis. Para nada, VIP. El maestro está apuntando todo lo... No, no, no leí bien. Diez enemigos. Esquiva todos los perros. ¿Vale? Vale, bien. ¿Vale? Bien, vale, ya. ¡Qué asco, chaval! ¿Qué asco? ¡Qué asco! ¡Vale! la recogí, la recogí. Bueno, pero la B no me, me sirve, me sirve la B. Aceite, no, así, aquí sí. Bien, ahora creo que terminamos, ¿vale? Si llegamos al nivel 5, creo que hasta aquí dejo el vídeo. Recuerden, a ver. ¡Ah, mirad que estamos ya cerca! Vale, estamos cerca. Creo que podemos llegar al jefe. Pero, o sea, todo un nivel en un momentico, ¿vale? Son, vamos como por 14 minutos de grabación. Grabación nada más del juego, ¿no? No, total. Porque total ya son como... No sé decirles. No leí que era la misión. Yo, creo, yo tengo que agarrar todo. Total. Vale, no recibir daño. Ya eso era la primera misión. Caca que... Haz un combo de tres golpes hecho. Creo que el un... la última misión es recoger monedas. O... O recoger todo el sushi, ¿vale? Así que... Bien, perdemos un sushi. El sushi no era. Bien. Ok, no me acuerdo qué coño era. Bien, pero como que monedas no eran. Combo de eliminar a todos los enemigos. Ah, vale, vale, vale. ¿Esto qué es? Ah, zafiro vale Efi bueno señores vamos contra el jefe si no logramos pasar el jefe a la segunda porque dudo que a la primera lo logre si lo logro a la primera coño me tienen que promocionar diamantito <risa> <¡Ya> <risa> vale vamos contra el tremendo jefe vale estoy asustado estoy cagadísimo quién osa interrumpir mi siesta Vengo a recuperar el Sushi Ninja. Jamás podrás derrotarme. Los dragones sagrados somos inmortales. Yo también soy inmortal, mientras no se demuestre lo contrario. Tan tan tan. Elimina al jefe. Recoge todo el sushi y no recibas más de dos golpes. Elimina en tres asaltos. What the fuck? No, así no, así no. Chaval, qué pedo No sé cómo darle así al tío Vale Car Carajo, carajo Ah, vale, es que... Ah, tengo que darle, tengo que darle así, ya entendí, ya entendí. Ya entendí, vale, ya entendí. Pero al primer asalto no lo iba a lograr. ¿Bien? Carajo, carajo. Venga. no entendí, ¿vale? O sea, me voy a morir, eso sí. Pero eliminarlo en tres asaltos, eso va a ser imposible. Venga. Joder. Creo que yo lo tenía que hacer. Yo tenía que hacerla así. Vale, ya es el tercer asalto y no lo logré. Así que. Y me quedé sin vida. Igual, así que. Vale, tengo que recuperar vida. Joder. Vale, ¿dónde hay sushi? ¿Dónde hay sushi? Murió, nada vale chicos Lo dejamos hasta aquí, es muy arrecho el jefe Muy arrecho el tío Ya para el próximo vídeo Bueno chicos Bueno nada, nos vemos hasta el próximo vídeo Espero que les haya gustado un montón Suscríbanse para más contenido Y dale like si te ha gustado el vídeo Vale, confundí esas dos cosas Pero es lo mismo, bye si te ha gustado el video, dale like y suscríbete para más contenido. ¡Hasta la próxima!